Bolivia incrementó el consumo per cápita de quinoa entre 2013 y 2018, pasando de 1.5 kilos a 2 kilogramos por persona al año. Esto de acuerdo a información del Centro Internacional de la Quinoa. Dato muy importante, Bolivia ha llegado a consumir quinoa este año, el año, perdón, el año 2018, aproximadamente 22 mil toneladas. ¿Se ha incrementado? Se ha incrementado, el consumo se está incrementando, el consumo nacional. Y eso es muy importante porque... Nuestra población eh, de a poco está entendiendo del valor nutricional que tiene la quinoa. En 2018 Bolivia llegó a 2 kilos el consumo per cápita. El 2013 el consumo era de 1.21 kilogramos. El 2014 ha subido a 1.76, 2015 1.90, El 2016 1.96. La tendencia ha sido a subir el consumo año tras año. Eh, respecto a la producción, el año 2018... Eh, como Bolivia, Bolivia llegó a producir eh, más de 66 mil toneladas de quinoa, ¿no? Del cual eh, 33 mil toneladas de quinoa hemos exportado. En cuanto ¿Está? a la producción para este año, perdón, las Esperamos que se pueda incrementar en un 10% la producción. Esperemos eso. Importante mencionar que la producción anual es de 66 mil toneladas de quinoa. Más de 23 mil toneladas son para el consumo interno y el resto para la exportación a Estados Unidos, Europa y ahora la China. Se indicó que respecto al precio del mercado local, el kilo del grano de oro se encuentra entre los 15 y 16 bolivianos, lo que ha permitido que las familias bolivianas accedan al grano rico en nutrientes.